Bueno, vamos a ver si ya tenemos en línea a nuestro hermano y amigo, el senador de la República por la provincia de Duarte, Franklin Romero. Buenas tardes, Franklin. Qué bueno tenerte. Muy buenos días. Ya buenas tardes. Buen provecho a todos, Roberto, Marisleidi y demás, y a toda la teleaudiencia que te sigue día a día en el toque del mediodía. Un Qué saludo buenas. para todos. Buenas tardes, lady Veloz, que también está con nosotros en el panel. Buenas tardes, un placer. Senador, eh, inmediatamente la situación eh, de la República con el proceso de vacunación, que gracias a Dios hemos visto que comenzó un poquito eh, medio brusco, pero que ya se le está buscando, como decimos, eh, la línea y que eh, llevamos una buena cantidad. Ahorita eh, hablámonos eh, de que solamente en el día eh, de, de hoy, se han vacunado, por aquí tengo el, el, el boletín, precisamente. Unas 500 mil personas. Sí, en, solamente Hasta en el día fecha. de ayer 66.854 mil y total llevamos 547.091 mil personas. En la provincia Correcto. de Marte, ¿usted tiene el número cuántas personas se han vacunado? Eh, no, lo que sí te puedo decir que en la provincia de Duarte tenemos unos 14 puntos de vacunación y día a día más personas han ido vacunándose. Eh, te puedo decir que lo que en las partes altas, cuando estaban vacunando en la oficina de gestión senatorial, se vacunaron unas 1.600 personas. Ese Es el dato que yo manejo eh, personalmente porque se hicieron en la instalación de la oficina senatorial eh, pero sí podemos hacer contacto con el señor el doctor Luis Rosario, que es el director de salud a nivel regional. Sí. Es decir, que actualmente no se está usando la oficina de gestión senatorial para vacunar. ¿Fue un primer, sí. en una primera etapa? se pudo En decir? una primera etapa se utilizó y se va a reutilizar de nuevo porque las vacunas que se han estado eh, poniendo pues, eh, requieren de dos dosis. Entonces, la segunda sí. dosis, la persona van a ir al mismo lugar eh, deben de ir al mismo lugar a vacunarse de nuevo. Bueno, eh, de hecho, muchas personas al principio eh, criticaron y, y lo vieron con ojos políticos de que eh, las personas se fueran a vacunar a la oficina senatorial. De hecho, eh, eh, de forma personal entendí que no importa dónde sea el lugar, lo que importante es que la gente se ponga la vacuna. Y comparamos, por ejemplo, eh, tu, estuvimos hablando con la directora de vacunación de La Vega, de la provincia de La Vega, y en La Vega hay unos 34 puntos de vacunación, veloz 35, 35, 35. entonces usted dice que hay 14, en cuanto hasta poco en la provincia de Duarte, 14. Así cinco. es, así es, eh, cada día se van instalando más, pero tú sabes que como eso corresponde ya a salud pública, pues nosotros nos mantenemos un poquito al margen para que no diga que nos estamos involucrando, como ya pasó eh, a nosotros ceder las instalaciones de la oficina senatorial Cuando en realidad lo que buscamos es darle calidad de vida a los ciudadanos Facilidad, que es una de nuestras responsabilidades ante la ciudadanía sí A propósito de calidad de vida, eh, senador En este momento estamos bajo un fenómeno atmosférico que lamentablemente ha afectado unas 13 provincias que están alerta entre alerta amarilla y alerta verde. Nosotros en la provincia de Duarte tenemos, eh, como siempre, el tema del barrio azul, el tema de Bajo Yuna, y de hecho la gente del barrio Azul eh, anoche, eh, como cada vez que hay este fenómeno atmosférico, no duermen con el temor de que sean eh, llevados por el río, con el temor de perder sus pertenencias. ¿Cómo va el tema de la construcción de los apartamentos? que usted mismo dentro del plan de desarrollo de la provincia de Duarte ha dicho y anunció de que se van a construir apartamentos para reubicar a esas familias. Así es. Eh, mañana, y te invito como comunicador a que a las ocho y media nos pueda acompañar al ayuntamiento donde vamos a depositar ya los planos finales eh, a planeamiento urbano para su pronta aprobación. Ya todo está listo a nivel de diseño, a nivel de... Eh, diseño gráfico de planos, depositamos en el ayuntamiento, luego depositamos en obras públicas. Lo que está pasando ahora con el Barrio Azul es algo que ya en el próximo año no lo vamos a ver. Aparte de los 128 apartamentos que, que vamos a construir para las personas del Barrio Azul, hay un proyecto con el BID que es de 256 viviendas. Eh, fuera del área del Barrio Azul. O sea que en un año, máximo dos años, el Barrio Azul va a ser otra cosa, incluso. El Barrio Azul va a ser un punto de reunión, un punto de visita de todos los ciudadanos, ya que donde está el Barrio Azul, ahí nosotros vamos a, no vamos a desalojar, vamos a reubicar a esas personas y ahí vamos a construir lo que es el primer bulevar de San Francisco de Macorís, que hemos llamado Bulevar Jaya de uno treinta mil metros, 900 metros de longitud. Y va a conectar con los 128 apartamentos y también va a conectar, cruzando por encima del puente de la Caonabo, con lo que va a ser Bellas Artes, que va a ser en la Fortaleza Duarte. Bueno, eh, Franklin, entonces, antes, ¿huh? antes de tu intervención, y sé que bien lo pudiste expresar, estuvimos hablando con el abogado H a propósito de una... Eh, un bocinazo, como se dice popularmente que es una de las sí, maneras en las cuales eh, los ha afectado eh, pero antes de entrar con, con el tema eh, Mune, eh, quiero eh, para que la población, porque esto es importante estamos hablando sí. que el próximo año ya estarán construidos eh, los 128 apartamentos para reubicar a los eh, habitantes del Barrio Azul y prácticamente el Barrio Azul no va a tener, porque el problema es que muchas veces se reubican esas personas eh, eh, eh, en otras y partes vuelven. y vuelven otra vez o sea el barrio no, azul no, no va a existir ser. no vamos no, a no permitir va a vivienda en el barrio azul lo que es la ladera del río Jaya desde la Caonabo hasta la Villini ese va, eso se va a convertir en un bulevar ese bulevar va a contar con un, una dotación de la policía, va a contar con una UNAP, va a contar con cancha con, con áreas de, de kiosco, va a contar con áreas de esparcimiento eh, va a ser algo algo como yo diría, eh, nunca visto, porque no se esperaba eso, simplemente pensaban reubicar o desalojar a esas personas de ahí, nosotros estamos reubicándolos, lo estamos manteniendo en su hábitat, en un lugar seguro, vamos a trabajar lo que es, es el río Jaya que no va a haber forma de que se pueda inundar el barrio azul Una pregunta, ya eh, a través de la oficina senatorial, la gobernación o no sé qué que... ¿Qué dependencia hicieron el levantamiento de esas familias para que no ocurra lo que usted mismo dirigió cuando eh, ocurrió en Luaguayo con la entrega de apartamentos? Que no se supo al final todavía, eh, no sé si ya ese, eh, esa, ese levantamiento, esa investigación arrojó los resultados. ¿A quienes le entregan esos apartamentos de los aguayos ¿Y si un levantamiento están identificadas esas familias? Están todos identificados lo que es el INVI, ha hecho un levantamiento muy importante, eh, no una sola vez, incluso se han identificado las personas que tienen casa y la tienen alquilada, sabemos quiénes son, eh, y lo estamos identificando a todos El que vive eh, en lo que es la ladera del, del, del río Jaya, llámese el barrio Azul, están identificados, sabemos a quiénes le vamos a entregar su apartamento, es una iniciativa del presidente de la República y que realmente lo ha asumido. Y la Comisión Presidencial ya tiene incluso parte de los fondos para nosotros ejecutar esta y otras obras que vamos a hacer en San Francisco de Macorís. Bueno, excelente. Qué bueno. Eh, las demás obras, ¿para cuándo están? Hablamos de la Fortaleza Duarte, usted dijo del bulevar que va a conectar sí. eh, precisamente encima del Río Jaya, por donde está la, el puente de la avenida Caonabo. Eh, cuando se vaya a reubicar Bellas Artes en, en, la fortaleza, en la fortaleza Duarte y sobre el tema del local de Inés, ¿qué se va a hacer allí? Así es, eh, todas las obras se van a hacer eh, a unísono, te explico. Como tenemos la fortaleza eh, y tenemos la cárcel en, en la fortaleza, ...vamos a construir primero la fortaleza... ...luego que ya tengamos la fortaleza... ...movemos a los guardias, a la fortaleza nueva... ...y a los eh, internos... ...lo vamos a mover a la otra prisión... ...y lo vamos a distribuir... Eh, ...de acuerdo al lugar de donde ellos son... ...que es lo que manda la ley... ...que los internos vivan cerca de sus familiares... ...entonces ya luego tomamos lo que es... ...la fortaleza y la convertimos en lo que es... ...Bellas Artes, pero sí vamos a empezar... Eh, ...siete obras... ...la primera es la fortaleza lo que es Obras Públicas, DGC, Intran, 911 eh, y el Puente de Ugamba. Luego que ya tengamos construido, entonces vamos a donde está Obras Públicas actualmente y ahí vamos a construir la dotación de los bomberos. Eso, y también ser, tenemos eso ya está, bueno, se anunciaron 700 millones para estas obras. 700 millones, correcto. Sí, eso ya para el próximo año, estamos hablando 2022, ¿estas obras estarán listas? No, no, no, no, no, no, no, Estas obras se están iniciando ya a más tardar. Eh, marzo no sale, así que empecemos con estas obras. Marzo no pasa, si nosotros empecemos, le demos inicio a estas obras, porque ya el dinero está en, en cuenta. Incluso, y ya los planos están, solamente es ejecución y hacer la cosa con transparencia porque tenemos que licitar eh, las obras que pretendemos que se liciten en San Francisco de Macorís, aunque otras compañías pueden participar eh, de fuera, pero cuando ellos vean que estamos trabajando con el precio de cada obra, que ahí no hay un 10%, no hay un 15%, no hay un 35%, sino que el costo de la obra es lo que estamos nosotros llevando a cabo. Una pregunta antes de entrar del tema, MUNE, importantísima, hablando de obras. Hay una que está siendo demandada por los municipios, principalmente de la parte alta de la ciudad, eh, de, los, de la asociación de agricultores, eh, de, los, de las empresas agroindustriales, sobre la construcción de la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan. De hecho, tenemos un programa, eh, tanto Telenor como eh, eh, el gobierno de la mañana, para el próximo viernes 19 de marzo, hacer este programa especial para ver si el, el presidente, el ministro de Obras Públicas, incluye en presupuesto esta obra. ¿Cree eh, usted usted? ¿Qué importante la obra? Eh, y, ¿Y qué sería beneficioso de esta carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan? Importantísima obra. Nosotros, eh, siendo diputados, eh, sometimos una resolución solicitando al Poder Ejecutivo la construcción de esta carretera, San Francisco-Río San Juan, y fue aprobada a unanimidad por todos los diputados. Eh, fue enviada al Poder Ejecutivo, pero no se incluyó en el presupuesto del año 2019 ni en el año 2020. Te puedo decir que esta obra no está en el presupuesto del año 2021. Pero sí, nosotros tenemos una ley muy importante que acabamos de aprobar este año pasado, que es la Ley de Alianza Público-Privada. Y estamos presentando al presidente la posibilidad de que esa carretera se haga a través de una alianza público-privada. Bueno, sería excelente. Esperamos contar con su presencia en este programa especial. Eh, déjame déjame decirte de, de la importancia de esa carretera. Nosotros que somos una provincia totalmente agrícola eh, y que contamos con lo que es Naranjo Dulce, Jaya y todo ese litoral, de la cordillera de Tinto que pasa desde Tenare, vamos a decir, hasta Nagua, eh, pues es muy importante para nosotros, porque las cosechas que tenemos ahí, que son muy importantes, le va a dar calidad de vida a todas esas personas, y sus rubros o sus frutos van a poder llegar al consumo a poder llegar a las personas para los que puedan disponer de ello estamos buscando la comunicación vial para que todo esto sea posible y la carretera aparte de, de lo que es la parte agrícola nos convierte a nosotros en lo que es una provincia ecoturística porque nos acerca a la playa en apenas 30 minutos a través de esa carretera bueno, excelente, esperamos contar con su presencia este próximo viernes 19 porque entre todos tenemos que empujar para que eso sea una realidad y como usted bien citado eh, conoce bien este proyecto y conoce los beneficios, tanto para la provincia de Duarte, para nuestra ciudad San Francisco de Macorís, como también para eh, eh, Río San Juan, también la, eh, eh, lo que es Nagua, Cotuí toda esa, esa zona se va a beneficiar porque eh, nos conviene a ambas eh, provincias y ciudades. Eh, el otro tema, Veloz, que abordaba es sobre eh, eh. la entrevista que hicimos hace unos minutos bueno, sí, hacía referencia a la intervención breve del abogado Ayer, representante en este caso de la empresa MUNA, y le hago la pregunta a usted como senador, recuerdo la última vez que estuvo en nuestro espacio, que hacía referencia, que el gobierno del presidente Luis Abinader iba, si se quiere a dar respuesta o buscar la forma de dar respuesta en el término económico a esos afectados que tienen casi dos años protestando. ¿En qué proceso va, en qué parte, en qué etapa la situación con el caso MUNE en San Francisco de Macorís? Correcto. Nosotros le depositamos al presidente en el Palacio el caso MUNE y lo comprometimos, vamos a decir, de una forma u otra, aunque él siempre ha tenido la intención de dar la cara por el caso Munet hay que entender que el caso es un algo privado que no tiene nada que ver con el gobierno pero que está también en la justicia y el presidente que está buscando una justicia independiente ha sido muy cauto muy, muy cauteloso en opinar al respecto pero no ha dejado a un lado el caso y ya tiene designó una comisión desde el palacio para que le dé una opinión una opinión ya terminada a ver qué forma, qué fórmula se le busca para nosotros como gobierno, el Poder Ejecutivo, eh, la presidencia, eh, pueda participar en las negociaciones y qué puede hacer para entrar. Te puedo decir que ayer estuve reunido también con los abogados, donde está, eh, están ellos en representación de Janilda Vázquez, que es la persona que el presidente Asinot para que le prepare el informe. Pero también el presidente ha involucrado a varias personas, incluyendo empresarios del cacao, para que también le den una opinión y ver cómo se puede participar. Estamos buscando lo que es la reestructuración, que es lo que la familia Munez se acoge, para que todas las personas puedan recibir su dinero a su totalidad, como les he dicho, en su totalidad, eh, y no una parte del dinero, porque ese dinero le corresponde. Lo que sí estamos buscando es una fórmula que no altere eh, el orden eh, judicial, porque hay que entender que es un proceso que está en justicia y cualquier opinión al respecto pues puede, tú sabes, hacer daño al mismo proceso. Pero sí estamos en la mejor disposición y el presidente está 24/7 trabajando y una de sus prioridades es el caso Munet. Bueno, gracias senador de la República. Antes, antes. Sí antes de despedir tengo sí. una breve pregunta porque recuerdo que quedó pendiente en la entrevista pasada y que igualmente es uno de los temas de eh, tendencias que le, le preocupa al pueblo es el caso del desembolso del 30 por de la de administración de fondos de pensiones que cada día va como que sacan un capítulo nuevo eh, ese proyecto quedó aprobado en dos lecturas en la cámara de diputados por lo que le compete a ustedes los senadores decidir si se aprueba o no. Ese proyecto está descansando en una carpeta, no se ha siquiera sacado a colación por lo que se tiene de conocimiento en la opinión pública. Ha dicho el diputado Pedro Botello, que lo hemos entrevistado aquí, que representantes de la AFP se han reunido con senadores para, no sé, según él, hacer algún tipo de ofrecimiento para que no vean el proyecto. ¿Usted tiene conocimiento de esto? ¿Se han reunido no. con usted? Mira, okay. deja, déjame, déjame, déjame explicarte. El proyecto de la FP, el 30% que reclama el, el diputado, del cual yo fui proponente siendo diputado, eh, pues fue aprobado justamente en, en la Cámara de Diputados en dos lecturas. Ese proyecto pasa entonces a lo que es el Senado. El Senado tenía depositado un proyecto eh, al igual, no el mismo proyecto, sino otro proyecto depositado por un senador eh, antes del que depositó Botello. Se, se convocó a una comisión eh, especial para conocer el respecto a ese proyecto, que es la ley 87-01, y entre las comisiones que se han estado desenvolviendo con este proyecto, pues pasó el tiempo y el proyecto perime, también perime el que fue aprobado en la Cámara de Diputados, porque ya tiene dos legislaturas. Por lo tanto, o sea, hay, que, hay someter que someterlo de nuevo. De nuevo. El hay que someterlo de nuevo tanto en el Senado o en la Cámara de Diputados, pero sí te puedo decir que estamos en la mejor intención. Y no hay forma de que digan que los senadores se reunieron con la AFP para que el proyecto no pase. Eso no está pasando en este momento. Ahora nosotros como Comisión, el Senado y tanto los diputados tienen que llamar a todas las partes envueltas en este proceso. Llámese las AFP, llámese a los representantes de, de los afectados por igual. Es un proyecto que habla de muchísimos millones, más de 185 mil millones de pesos que estamos hablando. El objetivo de, de la ley 87-01 no era que se le dé el dinero antes del tiempo, sino que las personas que cotizan puedan tener una calidad de vida después que se retiran eh, de su lapso de trabajo. Eso es lo que es el espíritu de la ley. Sí. Por lo tanto, ya nosotros vamos a estar conociendo y aquí todo se hace con transparencia. Eh, quien, quien incidentó realmente el mismo proceso fue el mismo diputado Botello, con los incidentes aquí frente al Congreso. Y bajo amenazas, bajo chantajes, yo que soy coproponente, fui proponente de ese proyecto, no hay eh, forma de eh, que eh, yo diga... Escúcheme, senador, cuando usted dice bajo amenazas y chantajes, Botello amenazó y chantajeó a quién, o a quiénes? Bueno, pues, eh, las, los piquetes que hicieron acá frente al Congreso, pues nosotros fuimos agredidos, tanto los senadores como los diputados, a pedradas, incluso tiros. Entonces, a mí en lo personal me llegaron incluso eh, imágenes con personas con piedras, con fusiles, aprueba el 30% eh, de la AFP. Entonces, son esas son amenazas y esa no es la forma de en una democracia de tú opinar sobre una ley. Bueno. Entonces, nosotros estamos aquí bien parados, dándole la cara a la gente. Creemos que es una necesidad, creemos que hay que modificar la ley, es, eso es obligatorio, y que haya un balance donde las personas que requieran de sus fondos, pues lo puedan tener, pero bajo la ley, no bajo la ley sí. de la piedra ni del eh, eh, Tenemos que irnos, senador, gracias por su tiempo. Hay muchas cosas que hablar con usted, eh, se nos acumula. Por ejemplo, en el discurso del presidente sí. eh, Luis Abinader, no abarcó el tema cultura. Usted que preside o está en la Comisión de Cultura del Senado, eh, me gustaría eh, en segundos que me diga por qué el presidente no abordó eh, la parte cultura tanto tan importante que es la cultura eh, para los países. Así es, el presidente con tantas cosas que tiene, con tantas cosas que pudo presentar en esa rendición de cuentas, porque realmente presentó, y me voy al caso de la provincia de Duarte, todas las obras que el presidente mencionó para la provincia de Duarte y también para el municipio de Cabecera San Francisco de Macorís, son obras que están en ejecución, Te puedo hablar del, del hospital regional San Vicente de Paul que tiene un sí, presupuesto no, no, de 500 no, no, el, el discurso fue excelente. Yo digo desde o el que, del punto de la cultura... Es, decir que fuera una ejecución. Ahora, en lo que respecta a la cultura, en el despacho del presidente descansa eh, la ley de mecenazgo, que es el, la ley más importante para la cultura. Y tenemos entendido que en los próximos días, próximas semanas, el presidente va a emitir el decreto eh, que pone en funcionamiento el reglamento de dicha ley. Ya con eso la cultura va a quedar favorecida más que cualquier otro tema. Créeme que la ley de mecenazgo que es un incentivo, eh, un fomento a la cultura, pues ya veremos la importancia. Y justamente me siento satisfecho porque es un proyecto que yo sometí en la Cámara de Diputados, que fue aprobado, también fue aprobado acá en el Senado y que ya es ley porque fue promulgado y solamente está a espera del decreto. Bueno, Satisfacción gracias. Satisfacción completa. Para gracias, senador. Como siempre, eh, bien apresto a, a, a compartir con nosotros y informar a la población que eh, eligió a su senador Franklin Romero. Nosotros vamos a un corte porque luego del corte ya entramos con